Esto es un directo desde la montaña y hoy eh, os quería contar, pues, como hace tiempo que no hacía directos en el canal, quería contaros pues este, lo que he titulado, el test 1 de comunicación y marketing B2B o de viabilidad de marketing. ¿En qué consiste? Es un pequeño test para saber si estás comunicando realmente, que incluso te puede servir para saber si estás haciendo realmente eh, un buen marketing si vendes a otras empresas. Por eso es Marketing B2B, que es Marketing de Venta Empresa Empresa. Mi nombre es Juanjo Amengual, soy experto en Marketing B2B y en LinkedIn, y estoy ahora mismo en la montaña, paseando a mi perra cuca, que quizás la vais a ver por aquí, y he decidido hacer este directo, puesto que hacía tiempo que no hacía directos en YouTube, y creo que es algo bastante sano para el canal, pero también por la falta de tiempo necesario para el poder generar contenidos. Esto de generar contenidos, creedme, es una auténtica esclavitud y no es fácil. ¿En qué consiste este, este test? Veréis, en mi experiencia a lo largo de esta semana hemos tratado con diversas empresas, pero en general todas las empresas con las que tratamos adolecen de, de, de, de el qué más que el cómo, que yo me insisto en decir bastante este tema. El primer test para mí, para saber si estamos comunicando bien, si estamos haciendo bien nuestro marketing, si sabemos responder a la pregunta qué, Empezaría por saber cuáles son las características de tu producto o tu servicio, o sea, tu producto o tu servicio tiene unas características, rapidez, agilidad, etcétera, etcétera, que son en general. Luego ya veremos cuáles son las que destacan. Cuando hayas hecho esa lista de características de producto, entre las cuales puedes incluir pues, las que tú crees que los clientes eh, piensan que son interesantes, yo las ordenaría de mayor a menor importancia si tienes un histórico de tus clientes perfecto. Si no, un poquito con, con, con la no improvisación, pero sí con la intuición. Si tienes esa intuición de que tus clientes eh, perciben que la agilidad es más importante que el segundo tema, pues lo pones arriba simplemente. Una vez has hecho esa, esa, esa actividad de, de analizar un poco las características del servicio y del producto, eh, vamos a la segunda parte de esta, esta, este test para ver la viabilidad de tu proyecto. Si quieres saber más en b2bpro.es barra mentoría, b2bpro.es puedes acceder a nuestras mentorías. La segunda parte es responder a una pregunta muy sencilla. Y voy a ser rápido antes de que me caiga un tormentón, puesto que este directo es en la montaña y amenaza lluvia porque está bastante gris. Esa segunda parte es así de sencilla, responderme a esta pregunta, ¿por qué tengo que comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Por qué tengo que adquirir el servicio tuyo y no el de tu competencia? Ahí deberías saber responder claramente cuáles son cuál es tu ventaja competitiva o tu diferenciación clara. Eh, el tercer paso es fácil, tienes que hacer que coincida esa diferenciación con una de las características más demandadas. O por lo menos que tu diferenciación sea, digamos que, eh, demandada. Y en tu comunicación solo tienes que juntar todo lo que te he dicho. O sea, comunicar que te diferencias en ese paso, en, ese, en esa característica de tu competencia. Y ese es el pilar básico de tu comunicación, de tu marketing, a la hora de exponerlo en tu web en tu LinkedIn, en tus contenidos. ¿Qué contenidos debes hacer? Lo dejo para otro vídeo. Esto es un directo, amenaza tormenta, pero lo cierto es que sigo pensando que el qué es más importante que el cómo y que este previo análisis que a nosotros normalmente, a las empresas y profesionales, nos lleva pues, tres sesiones, es una opción que también te damos en b2bpro.es barra mentoría. En cualquier caso, esta es un poco la base, el suelo plano de esa casa que es tu proyecto, tu negocio y tu empresa. El marketing no es la chimenea ni el cuadro del cuarto de estar, de arriba, sino más bien empieza por el qué, por esa diferencia competitiva y por tener claro cuál es y si está dentro de las características que la gente demanda. Simplemente es enfocar. Gracias por estar ahí en este directo. Tengo que cerrar ya, no sin antes, que esta que está haciendo el ruido os despida y siempre dicen que un perro ayuda mucho a los vídeos en YouTube. Doy fe porque tengo algunos casos, y en Instagram también. Ella se llama Cuca, os dice adiós. Nos vemos en el próximo capítulo. Si quieres saber más, por supuesto que tienes que ir a la página que te he dicho y ya nos vemos en el próximo vídeo de este directo. Cinco minutos, creo que es una media estándar en YouTube que va la mar de bien. Si quieres enfocar tu negocio, sígueme y si haces marketing B2B a otras empresas y si buscas generar clientes, también sígueme o en B2Bpro.es o en este canal. Hasta la próxima. ¡Corto!